A ir. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, con eh, 92 personas participantes a la 105 tengo el honor de eh, abrir esta presentación de la guía para implementar acciones con perspectiva de género e inclusión en proyectos de movilidad. En el ITDP México eh, nos hemos enfocado desde hace tiempo a a revisar nuestro trabajo e identificar áreas de oportunidad para fortalecer la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos en los que trabajamos. Entonces, nos dimos cuenta que no era algo tan sencillo ni el que todas las personas de distintas formaciones y experiencias estaban capacitadas o estábamos capacitadas. Entonces, eh, con esta idea en mente y gracias al apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del BIDLAB, el Área de Innovación del Banco, en un programa que tenemos que se llama IDEAMOS, Ideas y Acciones para la Movilidad Sostenible e Incluyente, nos, nos dimos a la tarea de esta reflexión pasarla a la acción. Es decir, cómo podíamos eh, trabajar eh, con equipos nuevos o con experiencia y que pudieran, eh, sin importar el, los antecedentes y, y la formación de cada persona, pudieran incorporar eh, perspectiva de género en los distintos proyectos que, que llevaban. Entonces, creamos esta guía que sufrió distintas iteraciones y que fue aplicada en algunos proyectos pilotos de IDEAMOS, que ahorita les explico cómo funciona este proyecto, y eh, lo que van a ver el día de hoy, pues ya es una versión eh, pública que parte de un programa eh, de ITDP con el BID, pero que estamos acoplando y tratando de implementar eh, ya no solamente en los proyectos del programa IDEAMOS, sino en todos los proyectos eh, de la organización. Tengo que decirles que estamos pues, sumamente agradecidos con... Eh, con Camila, que, que les va a presentar la guía y que, quien, la, quien la desarrolló, eh, porque es una herramienta que nos está siendo muy útil a nivel interno y queremos eh, compartirla. Eh, y bueno, nada más eh, antes de, de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera decirles de qué se trata: Ideas, idea, Secciones para la Movilidad Sostenible e Incluyente. Fue un programa enfocado en la utilización de tecnologías de la información y la comunicación para. Y mejorar la sostenibilidad y la inclusión de proyectos de transporte a través de una serie de proyectos piloto, trabajando con empresas de redes de transporte, que son empresas que prestan sus servicios a través de plataformas digitales, que van desde los ya conocidos empresas de ride hailing, ¿no? que son como taxis con una aplicación, hasta envíos sostenibles, ¿no? por ejemplo en bicicleta, todo va a ser una aplicación, pero también por ejemplo empresas de logística de buses de transporte público y otras empresas de logística, ¿no? inclusive de envíos de mercancías. Y hemos hecho muchos proyectos de, con, con IDEAMOS. Este programa tiene tres años y medio, termina eh, el mes siguiente y era muy importante para nosotros compartir esta guía que hemos estado utilizando a lo largo del programa el día de hoy y que también eh, vamos a hablar de ella en el foro IDEAMOS, que se va a llevar a cabo en el Museo Caluz eh, el 20 21 de abril, a donde también... Nos encantará que, que participen. Eh, la que sigue, por favor. Y bueno, eh, la agenda que tenemos el, el día de hoy eh, es, yo creo que muy, muy completa y les voy a contar un poco eh, quiénes están y, y por qué. Eh, en primer lugar, para hablar eh, de la interseccionalidad, es, eh, digamos, y otras eh, inclusión desde una perspectiva más amplia, está mi compañera eh, Clarice, que es la directora de ITDP Brasil. Eh, lo, nuestra oficina en Brasil eh, creo yo que es la más avanzada de toda la red de ITDP en temas de inclusión y hacen un trabajo interesantísimo sumando distintas eh, eh, situaciones que podrían excluir a las personas del acceso a oportunidades que dan las ciudades y, y, del que, y que da sentido a los servicios de transporte que promovemos desde ITDP. En, en Brasil han hecho mucho trabajo, por ejemplo, con el tema eh, de raza, tema de género, y ha sido realmente pues, eh, muy iluminador estar en conversaciones con, con Clarice al, al respecto. Entonces nos va a ayudar a entender eh, estas eh, situaciones de exclusión y cómo eh, una, con una perspectiva más amplia pues, podemos incorporarla para mejorar los proyectos eh, que hacemos y que, eh, como, como dice eh, el lema de, de ideas ideas acciones eh, para una manera sostenible e incluyente, pues podamos eh, considerar estas perspectivas y que el trabajo que hacemos le sirva a todas las personas. Eh, después eh, va a hablar eh, Camila Herrero, coordinadora de la guía y quien. Hasta hace poco tiempo estaba en la oficina de ITDP México y ahora está eh, trabajando desde Holanda. Muchas gracias Camila por conectarte el día de hoy, por el trabajo que has hecho eh, con nosotros y que es este trabajo que lo, lo van a ver un poco resumido en el proceso de la guía, pero además de generar esta guía, pues ha sido una interacción con distintos equipos del ITDP para ir incluyendo estos puntos. Después comentará la guía eh, Jody Pollock, especialista de género e inclusión del Banco Mundial, eh, con quien trabajamos un proyecto que se llamó Ciudades del Futuro y donde eh, conocimos o empezamos a utilizar de manera práctica este marco de política pública que nos ayuda a entender y aterrizar la perspectiva de género en distintos proyectos, ¿no? que es un marco desarrollado creo que inicialmente en, en Inglaterra, que habla de cumplimiento mínimo, mínimo compliance, eh, empoderamiento y transformación. ¿no? Tres niveles en los que se puede actuar para incluir más a grupos que han sido menos tomados en cuenta o que eh, pueden presentar alguna situación de exclusión, como el caso de las mujeres. Entonces, para nosotros pues, también es muy muy, muy importante escuchar los comentarios de, de Jody para para después abrir a preguntas y comentarios de todas las, las personas que están aquí eh, asistiendo. Entonces, con esto eh, termino mi, mi intervención y con gusto le doy la, la palabra a Clarice. Uh, la puede... van a abrir el... el... Ah, ok, sí. Buenas tardes a Gonzalo y buenas tardes a todas y todos. Uh, mil perdones que no hablo español -castellano muy bien, no hablo castellano, voy a, a hablar un portugués y tal vez un poco de inglés puede ayudar también, pero es muy, estoy muy contenta de estar aquí con, con todo, todas y todos y en una discusión que es tan rica para ITDP y para todo el ecosistema, yo pienso de ecosistema que trabaja con el tema de movilidad urbana sustentable, sostenible e inclusiva uh, en nuestras ciudades. Uh, entonces, Camila va a pasar la presentación para mí, por favor. Nosotros estamos, voy no, a levar un, por favor, uh, hace, un, hace un tiempo que nosotros um, uh, empezamos a hablar de género, ¿cierto? De mainstreaming, gender en nuestras políticas, en nuestros proyectos, y pienso que tenemos que que caminar un paso a más, uh, go a little bit deeper y hablar de una necesidad de, de un enfoque feminista interseccional. Uh, en particular en la América Latina, donde tenemos uh, todas las cuestiones raciales uh, con la población negra, con la población indígena, uh, no podemos hablar de, de las necesidades como si fueran universales, Uh, no uh, entre hom hombres y mujeres y, tam y tampoco entre eh, las poblaciones blancas y las otro, los, todos los otros grupos que son uh, siempre la mayoría en nuestras ciudades. Entonces, que estamos en ese esfuerzo de tratar uh, con un enfoque a, a partir de una perspectiva interseccional. El próximo, por favor. Uh, Camila, sobre la movilidad ur urbana eh, es central en el debate sobre las ciudades. Uh, tenemos uh, significativas uh, inversiones en la transición a, a la descarbonización y con eso muchas inversiones en tecnolog nuevas tecnologías. Uh, de, de los sistemas, pero también de comunicación, uh, pero ni siempre esas tecnologías o nuevos servicios van a, a contemplar uh, o enderezar las necesidades de los grupos más vulnerables, los, los grupos más uh, que viven... Uh, uh, más lejos de las ciudades, que tienen uh, uh, otras experiencias en las ciudades. Entonces, que, lo que vemos es que todas las inversiones eh, y las discusiones en políticas públicas y proyectos de movilidad Uh, todavía son muy focadas en, enfocadas en prácticas que aseguren la ciudad productiva si sí, uh, las viajes caja, casa trabajo uh, y la ciudad que que que, que garante la producción uh, pero eso es una visión, una visión muy uh, patriarcal uh, no, que no considera el trabajo reproductivo uh, las prácticas de cuidado que son consideradas todavía invisibles in, in, invisibles en nuestra sociedad, y que son fundamentales inclusive para la ciudad productiva. La ciudad productiva solamente uh, existe si hay la práctica uh, de cuidado o rep reproductiva uh, para soportarla, uh, para, para sustentar, uh, um, Entonces, uh, me, me, me preocupa que hay una, una captura del tema de género uh, sin, sin que sea... Uh, transformadora, sin que, que trate af, al fondo las diferencias de experiencia uh, que las mujeres, por ejemplo, mujeres negras y blancas viven en la ciudad, diferencias de calidad, de acceso, de conforto, de seguridad, de distancia, de costo, um, entonces uh, tenemos que, que, que nos aprofundar, aprofundarnos uh, en la discusión sobre el futuro de la movilidad, las inversiones que hacemos para eso, sector privado, sector público, financiadores, y como que garant garantimos uh, que sea, uh, que aseguremos, uh, que sea inclusivo. Uh, next. Por favor, próximo, por favor. Uh, pienso que hay tres ideas que son claves cuando hablamos de género y cuando hablamos de la interseccionalidad, uh, es la falsa idea de universalidad y neutralidad, uh, la cuestión del trabajo reproductivo, ese concepto que, que es clave aquí, uh, y el enfoque interseccional. Uh, próximo, por favor. Entonces, en primer lugar, tenemos... Uh, esa falsa idea uh, de universalidad. Uh, es legal que la planificación uh, el, el mismo, la planificación urbana y la planificación de la movilidad seguía por la idea de que los entornos y que la ciudad y los sistemas uh, pueden diseñarse y construirse para servir a todos igual. Uh, hay una suposición que todos los cuerpos uh, pueden ser representados por un cuerpo universal que uh, y que todas las personas demandan el mismo, uh, esperan el mismo, se relacionan con la ciudad de, de la misma manera. Uh, pero a partir de la perspectiva uh, feminista, uh, uh, uh, uh, uh, uh, esa perspectiva nos muestra que ese es un presupuesto erróneo. Uh, existe una planificación neutra, que no, es, que no es neutra, una planificación que es interesada y comprometida uh, uh, con... Uh, Com um, com um corpo, um cidadão típico, estándar, universal, uh, cuja altura, peso, velocidade de caminhar, Uh, es uh, eh, eh, eh, patrón de viaje, uh, necesidad de viaje, casa-trabajo, deseos, valores, es en la verdad un, un cuerpo adulto muchas veces de un hombre, uh, muchas veces de un hombre branco con, con, con renda en, la, en nuestras ciudades. Um, uh, eso es, es muy importante que entendamos que las necesidades de las personas son diferentes y que el, el hombre no es representativo de la mujer ¿sí? uh, uh, y que eh, eh, el resultado es que tenemos espacios que son estructurados para apoyar esa ciudad productiva que es una ciudad que uh, mantiene como invisible todos los trabajos reproductivos y de cuidados y por tanto mantiene Uh, los roles tradicionales, tradicionales de género. Por eso digo que no es transformador. Podemos hablar de soluciones que son gen gender sensitive, gender responsive, sensibles o responsivas a género, pero que no son uh, realmente tra transformadoras. Uh, el próximo, por favor. Uh, y cuando pensamos en el trabajo reproductivo, es pensar que está muy entrelazado en las ciudades con el trabajo produtivo si sí, para que el trabajo productivo se leve a cabo tenemos que tener personas cuidando de los niños, cuidando de los, las personas, uh, los ancianos, cuidando de las personas que trabajan también. Uh, Uh, y esas, esas viajes de trabajo, esos cuidados que son ligados al trabajo reproductivo y a las prácticas de cuidado, uh, son viajes muy diferentes de, de las viajes que los sistemas de movilidad uh, planean. Uh, son viajes que no tienen origen y destino uh, fixo, uh, que son viajes más curtas más frecuentes, encadeadas, horarios variados, dispersas a lo largo de los días, muchas veces son fuera de los horarios de pico uh, y todo, todo nos, nuestro fo, uh, uh, foco o prioridad son las viajes a uh, casa-trabajo, ¿no? la mayoría de las veces. Las mujeres y las cuidadoras también, las personas envolvidas en los cuidados también son las que más viajan a pie, las que más viajan uh, en transporte público y cuando pensamos en las mujeres de las periferias, Uh, donde, uh, uh, que viven uh, uh, uh, lejos né, de las áreas centrales, de los destinos centrales, es, el transporte público es aún más relevante. Uh, Por tanto, teníamos que pensar con mucho más cuidado cómo que servimos a esa población que está en las periferias, que no tenemos cidades de 15 minutos, uh, nossas, nuestras cidades son de una, dos, tres horas, Uh, ¿Cierto? ¿Y cómo que podemos asegurar que el transporte público, por ejemplo, y conectado con el transporte, la movilidad a pie, para esas poblaciones uh, asegura todas esas uh, viajes, no solamente produ productivas, pero reprodutivas y de cuidado uh, también? Uh, pienso que uh, algo muy serio, eh, vuelvo por favor, es que vivemos una crisis urbana. Uh, uh, en las ciudades, que afecta seriamente uh, las prácticas de cuidado. Uh, todo el retroceso que tenemos en nuestras ciudades con el estado de bienestar social, la creciente precariedad de servicios públicos, la precariedad del trabajo, uh, eh, eh, resulta en una... una, eh, una, una vulnerabilidad aún mayor de las mujeres que son responsables por los cuidados y que, se, se, y que cada vez más tienen que uh, se engajar en trabajos, reprodu, trabalhos produtivos uh, uh, uh, uh, precarios y no, no tienen uh, sistemas urbanos que suporten uh, sus viajes con calidad. Uh, next, por, né, próximo, por favor. Y um, e, hay una necesidad cuando, cuando cambiamos de cuando, cuando hablamos uh, de, de tener un enfoque de género en pensarmos en cómo transformamos las relaciones de género en nuestros países en nuestras sociedades como que creamos uh, infraestructuras y, y, y sistemas que, que son focados son enfocados en los intereses colectivos Cierto. Y que también pueden, más adelante, eh, eh, colaborar con el reparto de las tareas de cuidado. Eh, pienso que eso es muy importante. No es que tenemos que garantizar que las mujeres uh, viajen muchas veces a lo largo del día para hablar, hacer todas sus actividades reproductivas y que continúen eh, de esa forma. Pero que pueden, uh, que podemos haber una transformación en la sociedad. En, uh, próximo por favor sí um, uh, y pienso que el más importante que tenemos ahora es el enfoque feminista interseccional so, es hablar de género pero género solamente no, no, no, es, uh, no basta uh, las necesidades y condiciones uh, de las mujeres no son las mismas uh, todo el, el, todos los hay, hay todo un movimiento de feminismo del siglo XX uh, que hoy es muy capturado también por, por por uma narrativa mais uh, general de todos, Uh, y en el campo de la movilidad to todos tenemos que uh, hablar de género de manera más amplia pero las respuestas son solamente sensibles o re uh, receptivas a, a, a género y, y no son eh, e e efectivamente transformadoras uh, por eso en ITDP Brasil y otros ITDPs también hemos hablado mucho de entender entendermos cómo que género está es, uh, terrido Uh, junto com raça. Por ejemplo, en el contexto brasileño, y pienso que en el resto de la América Latina, eso es, es crucial. Las mujeres de color viven una opresión de viol violencia de género en el sistema y de movilidad urbana y en la ciudad, que es crucial que nosotros consideremos y, y, y, y, y que cambiamos nuestro, nuestra forma de tratar de género, como si fuese algo uh, que es el mismo para todas las mujeres. Uh, las mujeres en Brasil, las mujeres negras son las principales responsables por el, el cuidado, las platic, prácticas de cuidado y trabajo reproductivo. Entonces, pienso que eh, es fundamental que estén más envolvidas, estén plenamente envolvidas en el proceso de planificación urbana, en el proceso de diseño de la infraestructura y de los servicios urbanos y que, Nós cons eh, uh, cons conseguimos uh, desenhar uh, sistemas de mobilidade com novas tecnologias, novos veículos, com novas coberturas que tratem de, desse grupo especificamente. E, a partir deste grupo, pens pensamos que temos uma. Una, una sociedad mejor para todos. Uh, esse eh, es, pienso, un momento crucial para el debate de género. La guía que el TDP México uh, ha producido uh, es algo fundamental para que uh, en todos los proyectos, en todas las escalas nosotros possamos uh, tratar de este tema de género uh, con más seriedad de forma más uh, como mainstream y que junto con la guía a partir de la guía tenemos la oportunidad de discutir lo que realmente importa en nuestras sociedades tenemos precisamos de sociedades en que la movilidad contribuye para que eh, cambiamos las desigualdades eh, históricas eh, raciales y de género cierto entonces pienso que es eso perdón por el portugués y que si quieres pod, puedo esclarecer algo en inglés tal vez gracias Bueno, me voy a comenzar, pero eh, muchísimas gracias Clarice por toda tu presentación y también por, por el tiempo de interacción que hemos tenido últimamente para hablar sobre este tema y sobre la importancia de este tema a nivel institucional. Eh, y bueno, voy a comenzar con mi presentación y seguir comentando un poco de lo que nos platicaba Clarice hace un momento. Bueno, pues eh, eh, todo lo que nos comenta Clarice es muy, muy importante. Nosotras en el IT de... México desarrollamos esta guía que, bueno, ahora voy a platicarles de qué se trató sobre el proceso, pero al acercarnos con Clarice para, para tener su opinión y la revisión del documento, uno de los comentarios que nos hizo es que también a la guía le, le hacía falta enfatizar el tema de interseccionalidad y esa es una de las razones también por las que nos interesaba mucho tener a Clarice en esta en esta presentación en este webinar porque evidentemente bueno efectivamente es un tema que eh, tenemos que seguir tratando no también en el contexto mexicano muchas veces seguimos hablando de las mujeres pero no consideramos muchos otros factores que se entrelazan eh, con, con el género no como la raza la edad eh, y muchos otros elementos que también ya logramos incorporar de alguna manera a la guía, ¿no? Entonces... Eh, creo que de alguna manera también el contexto mexicano y el contexto brasileño eh, se asimilan en, en algunos sentidos y, y fue, fue muy acertado tener los comentarios de Clarice y también esta presentación en donde sobre todo hablamos también del de, de tema de, la, de, los, de los cuidados y de la movilidad y de los cuidados ¿no? eso es uno de los temas que en los proyectos de movilidad seguimos tratando eh, muchísimo pero a veces eh, no encontramos cómo, cómo utilizar estos conceptos de forma transversal en todos los proyectos y no solo en los proyectos que son ex exclusivamente de género interseccional, ¿no? que están enfocados ex exclusivamente en eso, sino en cualquier proyecto de movilidad que estemos trabajando. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, mi nombre es Camila Herrero y yo forme parte del ITDP. Eh, hace un, un par de años y el año pasado también, y eh, entré al ITDP como parte del programa de IDEAMOS, que bueno, Gonzalo ya les platicó un poco de qué trataba IDEAMOS, pero... IDEAMOS básicamente es un programa financiado por el, por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el que eh, conceptualizábamos y, y desarrollábamos, implementábamos proyectos pilotos, eh, proyectos piloto de movilidad eh, digital o con empresas de redes de transporte, ¿no? Entonces tratábamos mucho con datos, con tecnología y con desarrollo, con desarrollo digital en general. Y... Eh, bueno, eh, cuando yo entré al programa de Ideamos, eh, uno de los, de los eh, requerimientos digamos, de mi participación era que pudiera trabajar los temas de género. ¿no? Entonces, a partir de eso eh, se desarrolló este producto. Y bueno, eh, antes de comenzar a platicarles sobre el producto y sobre todo este, estos documentos que vamos a publicar, eh, quiero agradecer justamente al ITDP por el espacio y también al equipo de Ideamos eh, por todo... El espacio a lo largo de más de dos años en, el que, en los que desarrollamos esta guía y, y pues por el soporte y por, eh, por el ánimo para seguir trabajando con esto hasta que bueno, finalmente hoy ya podemos eh, socializarlo con, con todas ustedes, ¿no? Y eh, eh, pues bueno, voy a, voy a empezar... Eh, como les contaba, cuando me integré al equipo de Ideamos, este fue uno de los requerimientos, ¿no? Era como, Camila, eh, bueno, una de las cuestiones que te queremos pedir también como parte de tus actividades es que nos ayudes o, bueno, que colabores, contribuyas a incorporar el género en los proyectos, ¿no? Entonces, para mí fue como un poco... Eh, bueno, en primer lugar como un reto, pero también muy interesante, ¿no? Y, y también una gran responsabilidad, ¿no? Porque independientemente de, de lo que implique el tema, bueno, yo había trabajado los temas de género en la universidad, no había eh, tomado algunos unos cursos, algunas clases. Eh, bueno, me considero feminista, eh, tengo muchas amigas eh, también en, en los círculos de la movilidad que habían trabajado estos temas, ¿no? Entonces en mis pláticas también este tema estaba muy presente, y bueno, literatura, etcétera, ¿no? Como en general me había eh, relacionado con los temas de género, pero cuando me plantearon esta tarea, eh, pues tuve que pensarlo un poco, ¿no? ¿Cómo cómo podíamos eh, cómo podía yo eh, tomar esta, esta responsabilidad para un programa que era largo en, en términos de tiempo y que también en donde habían diferentes personas que participaban en el equipo?, y eh, que bueno, finalmente también ¿no? dentro de, de, del feminismo y, y también dentro de los temas de género cuando los tratamos, una de las cosas que decimos es que pues siempre terminamos responsabilizándonos de este tema las mujeres no y siempre las personas a las que nos, nos interesa mucho este tema somos las que terminamos trabajando estos temas. no Entonces es un poco como cómo podía yo distribuir también la responsabilidad con el equipo que bueno, en ese entonces la mayor parte de los proyectos piloto eh, y en general el equipo eran hombres. Entonces lo que pensé fue como, bueno, voy a un poco meterme a buscar documentos que trabajen el tema de género y de movilidad a nivel institucional. Y a partir de eso empecé a desarrollar una especie de estrategia que finalmente le planteé al equipo, ¿no? Y con todo el apoyo de Loi que es el coordinador del programa IDEAMOS, ¿no? Eh, y bueno básicamente lo que les planteé fue como está bien yo puedo un poco coordinar este esfuerzo pero tiene que ser responsabilidad de todas las personas del equipo no no no puedo ser yo la que la que finalmente termina haciendo esta chamba porque pues es muchísimo y además pues yo también tenía que coordinar otros proyectos piloto no entonces eh, propusimos, bueno propuse en general dos, dos ejes de trabajo, uno era la sensibilización del equipo, ¿no? El equipo tenía que un poco sí sensibilizarse sobre el tema y entonces para eso tomamos algunos cursos sobre género e inclusión y movilidad, estos cursos pues eran digitales, encontramos algunos de las Naciones Unidas, etcétera y también eh, en el ITDP, en la oficina en general, también habían habido unos cursos de género e inclusión ¿no? Entonces ese fue como un lado. Y bueno, eh, yo proponiendo también acompañar al equipo un poco como de respaldo si surgían dudas, ¿no? Como un poco de asesorar al equipo cuando surgieran algunos temas. Ese era un eje, el tema de la sensibilización y la capacitación del equipo, ¿no? Y el segundo eje era como, bueno, voy a desarrollar una especie de guía... ¿no? en donde vengan un poco unos pasos que sean claros para el equipo ¿no? y que las personas que trabajen los pilotos los puedan seguir ¿no? y entonces que a partir de eso puedan incorporar una perspectiva de género en sus proyectos piloto y que entonces yo sea como una especie de asesora para el equipo, ¿no? Y bueno, eh, propuse este, esta, esta idea o esta estrategia al equipo y fue bien recibida, sobre todo por hoy que bueno, no puedo dejar de agradecer a Eloy por todo el apoyo que, que hubo a lo largo de este proceso y, y fue como, sí, venga, vamos a implementar la guía, pero en serio, ¿no? Entonces, el equipo en general eh, con el que desarrollamos esta guía a lo largo de más de dos años y medio fueron Eloy, Emilio, Daniel y yo, eh, un poco como les cuento yo, coordinando este esfuerzo, el hoy un poco también gestionando a nosotros a nosotras tres, ¿no? Para bueno, hay que darle seguimiento a todo este esfuerzo y Emilio y Daniel que tenían proyectos piloto y yo también tenía proyectos piloto, pues aplicar la guía, ¿no? Entonces en un primer momento era la guía en general y la fuimos modificando y modificando y modificando lo que nos servía, lo que no nos servía, surgían dudas del equipo, etcétera y entonces así fue como la fuimos desarrollando. Y finalmente, bueno, conceptualización, desarrollo y aplicación de la guía, la logramos de alguna manera aplicar a seis pilotos diferentes del, del programa Ideamos. Y bueno, lo que ustedes van a ver en la, en la publicación, en, en, en lo que vamos a publicar hoy, en lo que ya estamos publicando hoy, eh, son algunos de los productos ¿no? de todo este esfuerzo y tres ejemplos de estos primeros pilotos que ven aquí, ¿no? que es MoveUp, que fue un proyecto de movilidad eléctrica y digital universitaria, MOVING, que es un proyecto, bueno, fue un proyecto de movilidad empresarial en el Corredor Reforma en Ciudad de México, y Rodando Juntas, que fue un proyecto piloto de repartos en bicicleta con cooperativas. Entonces, bueno, ese es un poco el contexto de la guía, ¿no? También porque en este webinar, eh, no, bueno, yo, la idea no era, un, no era como decirles a ustedes como público, miren, descubrimos el secreto para poder incorporar una perspectiva de género en proyectos de movilidad, sino más bien eh, contarles la historia de cómo le hicimos nosotras ¿no? y cómo fue todo este proceso súper orgánico. Y pues ojalá que a ustedes que nos están escuchando les sirva de algo. ¿no? Y también nos interesa mucho saber si ustedes han intentado este esfuerzo de transversalizar la perspectiva de género e interseccionalidad en sus proyectos cómo le han hecho, ¿no? Y cómo les ha ido y cuáles han sido los resultados. Eh, entonces, bueno, eh, más allá justo de contarles cada uno de los pasos que contiene la guía, lo que les voy a contar es la historia, pero bueno, todos los productos los pueden encontrar en la landing page eh, que se diseñó para, para publicar esto. Y lo que van a encontrar son estos documentos. El primero es un manual. ¿no? Que fue la primera, el primer documento que diseñamos ¿no? el, en un principio. Eh, y ahí vienen cada uno de los pasos que trabajamos Emilio, Daniel, Eloy y yo, ¿no? como paso número uno, esto es lo que tienes que hacer, paso número dos, etc. Y son instrucciones de cómo le puedes hacer para finalmente llevar a cabo acciones. Eh, la herramienta es un documento que en un principio nosotros usábamos como editable, en donde íbamos escribiendo las respuestas. Paso número uno y la respuesta, y la íbamos documentando, etcétera. El tercer documento son los ejemplos de la guía aplicada. Entonces, como les estaba platicando, son tres proyectos pilotos a los que aplicamos la guía y finalmente la refinamos, refinamos, refinamos. Y ustedes van a encontrar ahí como los resultados de todo este proceso de más de dos años y medio. Y unos anexos que fueron también documentos que nos ayudaron en el proceso. ¿no? Entonces, eran como referencias documentales. Eh, finalmente, aglutinamos 40 referencias documentales y digitales en donde van a poder encontrar información sobre este tema eh, en relación con la movilidad, la sostenibilidad y las ciudades. ¿no? Desde conceptos básicos y lenguaje incluyente hasta metodologías ¿no? y plataformas digitales donde pueden encontrar bibliotecas, etc. Y eh, un segundo anexo que son acciones de género e inclusión y movilidad. Y ahora les voy a platicar un poco más de esto. Entonces, bueno. Eh, esta es como la introducción de la guía y ahora les quiero platicar un poco sobre el proceso y la estructura. Entonces, bueno, la idea, sí, o sea, es platicarles un poco la historia, pero en general también que puedan utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, pensamos que esta guía está dirigida para casi cualquier institución o persona que esté involucrada en iniciativas de movilidad sostenible y espacio público. Es, como les contaba, una metodología muy sencilla que presenta una serie de pasos muy específicos. Y bueno, la idea final es que se puedan identificar e implementar acciones muy concretas de, eh, en relación con el género y la inclusión en proyectos de movilidad. Y bueno, obviamente nosotros lo vemos en perspectiva, pero la guía nos ayudó muchísimo para la sensibilización. no O sea, independientemente de que hubiéramos llevado eh, eh, cursos ¿no? o como... Eh, sí, talleres de género, todo el equipo, eh, todo este proceso de dos años y medio, pues claramente sirvió al equipo para sensibilizarse, ¿no? Y bueno, eh, también acá es importante que usamos este marco conceptual, eh, era un poco también ya lo que les contaba Gonzalo, pero bueno, se trata de eh, tres niveles de alcance, básicamente. Entonces, eh, la guía lo que plantea es que hay tres niveles de alcance con los que tú puedes incorporar una perspectiva de género e interseccionalidad en tus proyectos. El, el cumplimiento mínimo, que son acciones que atienden necesidades básicas, eh, y bueno, necesidades básicas y vulnerabilidades de poblaciones y grupos de personas que son marginadas e invisibilizadas. ¿Cómo lo ponemos esto en una acción? Bueno, para nosotros siempre, y me gusta poner este ejemplo, es el cumplimiento mínimo, es usar un lenguaje incluyente, ¿no? Que a veces parece innecesario, otras personas pensamos, y, y creo que es lo correcto verdaderamente, que tenemos que empezar a comunicarnos de forma diferente, en donde realmente incorporemos a todas las personas, eh, ¿no? Y entonces, bueno, el, el lenguaje incluyente en toda la comunicación de los proyectos es algo que tenemos que hacer, pero es cumplimiento mínimo, ¿no? El empoderamiento se refiere a habilitar activos, capacidades y oportunidades para poblaciones y grupos de personas marginadas e invisibilizadas, ¿no? Entonces, estamos pensando en, por ejemplo, eh, para sistemas de transporte, eh, eh, generar subsidios, ¿no? Para que las personas, las mujeres, por ejemplo, eh, tengan acceso a este tipo de servicios, ¿no? Entonces, el empoderamiento no se puede entender sin los otros dos ejes, ¿no? Porque también, bueno, claro que hay una crítica hacia este concepto del empoderamiento. Y el de transformación, evidentemente es el nivel más complejo y se refiere a eh, la parte más estructural de todos los sistemas, ¿no? Es decir, ¿cómo le haces para realmente eh, tener una injerencia en las instituciones, ¿no? ¿Cómo le haces para empezar a contratar a más mujeres para que trabajen eh, como operadoras de los sistemas de transporte? Pero también, ¿cómo le haces para que haya más mujeres y otros grupos marginados tomando decisiones en los proyectos de movilidad? ¿No? Entonces, estos fueron los tres niveles de alcance que utilizamos. Y bueno, eh, este, en el anexo 2 de la guía van a encontrar eh, 40 ejemplos ¿no? que tratamos como de clasificarlos en estos tres ejes, bueno, en estos tres niveles, y ahí los van a encontrar en el anexo, ¿no? Entonces, bueno, ya les di algunos ejemplos, pero esto es lo que van a encontrar en el anexo de la guía. Ahora, otro de los elementos eh, fundamentales de la guía, que fue algo que planteé desde el principio, y que tiene que ver con lo que les contaba también al principio, ¿no? Es como... Eh, yo no podía ser la persona que se encargara de todo el tema de género para el programa, ¿no? Pero sí, para cada uno de los pilotos tenía que haber al menos una persona que realmente se responsabilizara sobre el tema. Y esto creo que es algo que sí lo pongo como recomendación, ¿no? Para, digo, no sé ustedes cómo le hagan en sus proyectos, eh, pero creo que es fundamental. Eh, el tema de género y, y de interseccionalidad es algo que todavía muchas personas no, no se toman en serio, ¿no? Entonces, cuando no hay una persona que se responsabiliza por ese tema dentro del proyecto, es casi imposible darle seguimiento, ¿no? O sea, si el proyecto no es exclusivamente sobre género, sino si el proyecto no dice de título, las mujeres, bla, bla, bla, y es un proyecto en general, es muy difícil darle seguimiento a los temas de género si no hay alguien que se responsabilice, ¿no? Entonces, eh, esta es una de las cosas que plantea la guía, ¿no? Que haya una persona responsable de género e inclusión, y bueno, lo que también decimos en la guía es que es preferible que esta persona... Eh, sea sensible al tema y que esté capacitada, pero no es fundamental porque queremos dar un paso más, ¿no? Queremos hacer esta transición, ¿no? Para que todas las personas nos empecemos a empapar sobre este tema y empecemos a tomar acciones dentro de nuestros espacios de trabajo, ¿no? Y bueno, obviamente esta persona también tiene que tener cierto liderazgo dentro del proyecto, ¿no? Porque si no tiene poder dentro de, de las decisiones, pues... Tampoco va a poder dar seguimiento ¿no? a las acciones. Y bueno, la idea es que esta persona va a garantizar la reportabilidad de las acciones que se establezcan en la guía y que va a aplicar la guía y va a dar seguimiento. ¿no? Entonces, bueno, esta es la estructura de la guía. Eh, la guía está dividida en fases y en pasos. Eh, y, y bueno, la primera fase es la planeación. Aquí lo más importante es generar una lluvia de ideas la guía lo que plantea es como, bueno, júntate con tu equipo de trabajo y empieza a generar ideas sobre el proyecto en específico, ¿no? Eh, después, eh, a partir de esta lluvia de ideas, eh, en donde se empiezan a plantear preguntas sobre si es sobre un sistema de transporte colectivo, por ejemplo, entonces es como qué tipo de problemas pueden enfrentar las mujeres y otros grupos vulnerables por su raza, por su clase, etcétera, al usar los transportes colectivos, ¿no? Estamos pensando también que son personas que trabajan en proyectos de movilidad. Entonces, a partir de esta lluvia de ideas, bueno, se generan como conceptos clave y después se eh, generan preguntas o hipótesis que se deben eh, con su, que se deben eh, rectificar con una consulta documental. Es decir, si yo creo que eh, una mujer negra que usa el transporte colectivo eh, seguramente eh, sufre de violencia sexual al desplazarse, bueno, voy a ver qué dice, eh, qué dice la literatura, qué dicen reportes, policies, eh, etcétera, ¿no? documentos para... Ver en qué contexto o cómo funciona esta hipótesis o esta pregunta que se tenía. ¿no? Y a partir de eso se definen acciones y ejes potenciales que se pueden llevar a cabo dentro del proyecto piloto. Después viene la definición de acciones y aquí viene un paso que a mí me gusta mucho, que es la escalera de participación. Es como una vez que la persona en general responsable del de tema de género dentro del proyecto define ¿no? Que estas son acciones potenciales que se pueden llevar a cabo en el proyecto. Bueno, tiene que situarse esta persona dentro de los equipos de trabajo y entender cuál es la relación de poder que hay en los equipos de trabajo. no Muchas veces es un equipo de trabajo que también interactúa con un equipo externo, ¿no? Entonces, ¿cómo es ahí la relación de poder para entender si tú vas a poder realmente tener una injerencia dentro de la toma de decisiones para llevar a cabo estas acciones y dar seguimiento, ¿no? Y entonces, a partir de ello, cuando descubres, ¿no? Si tienes poder de decisión dentro del proyecto, ¿no? Tener un diálogo, ¿no? Tener un diálogo con los equipos, con las personas y plantear qué es lo que se, se busca llevar a cabo en, en relación con, con estas acciones y empezar a persuadir a las personas del equipo ¿no? para, para, para llevarlas a cabo. Y a partir de eso, entonces, definir finalmente cuáles son las acciones que sí se van a llevar a cabo y cuáles son las que no, no. Y bueno, una vez que se acuerdan las acciones, pues definir los indicadores, es decir, cómo vas a medir todas estas acciones. Y bueno, en la implementación hay también tres eh, pasos clave. El primero son los recursos Obviamente también hay que pensar que los proyectos son muy diferentes, ¿no? Eh, aquí el orden de estos pasos responde mucho a la manera en la que nosotras llevábamos los proyectos piloto, pero entendemos claro que los proyectos pueden ser súper diferentes, ¿no? Pero bueno, los recursos los ubicamos en la parte de implementación, es decir, tenemos que ir reportando cuántos recursos son los que vamos a dedicar a llevar a, para llevar a cabo estas acciones ¿no? muchas veces es como, ah sí, que alguien se encargue de llevar a cabo estas acciones y es como, bueno, está bien, pero ¿dónde están los recursos? ¿cuántas horas del equipo realmente se van a utilizar para llevar a cabo estas acciones? ¿no? ¿cuántos recursos financieros también hay para llevar a cabo estas acciones? si no hay recursos ¿quién va a implementar esto? ¿y quién le va a dar seguimiento? ¿no? ¿y cómo se va a garantizar que se va a llevar a cabo? entonces es importante definir Cuáles son los recursos, ¿no? O sea, dentro del presupuesto, bueno, dentro de los recursos generales eh, de los proyectos, tiene que haber recursos para para este tema, ¿no? Hay que darle, hay que empezar a darle espacio al tema. Y, y bueno, después también viene el tema de la recolección de información, que aquí nos referimos mucho a la recolección de información empírica, ¿no? Es decir. Eh, encuestas, entrevistas, etcétera, y cómo pueden ser estas sensibles a, a cuestiones de género e interseccionalidad. También el tema de la difusión es cómo, de, cómo realmente socializas y comunicas tu proyecto eh, eh, siendo sensible a, a estos temas, ¿no? A, además de utilizar un lenguaje incluyente. ¿no? Y bueno, obviamente el monitoreo de acciones y el reporte de resultados. Entonces, bueno, en la guía lo que ustedes van a ver básicamente es esto, eh, viene el primer paso, ¿no? Que es la planeación y te viene y te explica, ¿no? De qué se trata la planeación y hay preguntas clave que te empiezan a hacer un poco... Eh, Iniciar el proceso creativo, ¿no? Porque también esta guía de lo que se trata es de empezar a trabajar de forma diferente, ¿no? Eh, no en las formas como tradicionales, también masculinas, de trabajar, ¿no? en donde generalmente también son muy jerárquicas, sino en empezar a trabajar de formas más horizontales y colaborativas, ¿no? Entonces, bueno, eso también es lo que plantea la guía. Entonces aquí, por ejemplo, es quién plantea el proyecto, ¿no? Cuál es el género de la persona que está planteando este proyecto en general y eh, cuál es su condición social en relación con el resto del equipo, ¿no? Eh, o qué voces son tradicionalmente excluidas en los procesos de planeación para un proyecto similar al que tú estás trabajando. Y bueno, así es un poco la estructura de la guía. Lo que van a encontrar son estas flechitas en donde te dan como indicaciones de cosas que puedes llevar a cabo en cada uno de los pasos. Y estos recuadros amarillos, bueno, eh, lo, que dice, lo que son, son ejemplos no de, de para cada una de estas acciones, ejemplos de cómo podría ser. Entonces, bueno, aquí viene el ejemplo de la lluvia de ideas y de la escalera de participación. Y ahora eh, les quiero platicar un poquito sobre la aplicación a los proyectos que llevamos a cabo. Entonces, bueno, básicamente, como les contaba, son tres proyectos piloto. Eh, MoveUp, que fue un proyecto piloto de digitalización y electrificación del transporte universitario en Puebla. Ese fue un proyecto piloto que yo coordiné entre el 2020 y el 2022, en colaboración con Bemo, All Ride y la Agencia de Energía del Estado de Puebla, y tres universidades eh, también ubicadas en Puebla, ¿no? Les doy este contexto para que después puedan entender un poco por qué planteamos las acciones que planteamos. Eh, Moving, como les contaba, eh, fue un proyecto piloto de movilidad empresarial que tenía como objetivo transitar hacia viajes más sostenibles en diferentes modos de transporte con las empresas con las que se trabajó en el Corredor Reforma. Eh, y bueno, fue entre el 2020 y el 2023. Y Rodando Juntas, que bueno fue un proyecto piloto para impulsar envíos de, de carga Envíos, eh, envíos en, en modos sostenibles, como la bicicleta, y también para mejorar las condiciones laborales de las personas repartidoras. Eh, y bueno, este fue entre 2021 y 2022. Entonces, por ejemplo, eh, en el proyecto de MoveUp eh, empezamos bueno, llevamos a cabo todos estos pasos hasta que llegamos al acuerdo de acciones, ¿no? que es el paso B.3, acuerdo de acciones. Y lo que hacíamos era empezar a dividir las acciones de acuerdo con el nivel de alcance, porque también eh, de lo que se trata, bueno, el, el, el propósito de tener un marco conceptual como este es empezar a también dimensionar realmente cuál es el impacto de las acciones que estás teniendo. ¿no? Si crees que tu proyecto tiene un enfoque de género porque vas a desagregar, los datos por género, ¿no? Pero de entrada era muy fácil hacer eso. Bueno, claro que en, tal vez en tu proyecto eso era un cumplimiento mínimo, ¿no? Pero si para tu proyecto desagregar los datos por género es algo muy difícil, pues tal vez tú puedas ubicarlo en otro nivel de alcance, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a platicar, no les voy a leer todas las acciones, digo, las pueden leer ahí, y pueden también consultar los documentos, pero sí me gustaría como contarles algunos de los hechos que sucedieron en los proyectos piloto, ¿no? En el de MoveUp, una de las cosas que nos pasó, que nos sorprendió, era que, bueno, estábamos implementando esta guía y aplicando la guía y tratando de empujar realmente para poder llevar a cabo acciones, ¿no? Con perspectiva de género, etcétera. Como estábamos trabajando con muchos datos, eh, y la idea era poder registrar a través de una aplicación digital que se desarrolló para el proyecto la forma en la que se estaban desplazando las personas entre las universidades. Eh, bueno, lo que queríamos evidentemente era sí desagregar los datos por género, ¿no? Eso era algo que nosotras veíamos como cumplimiento mínimo, hasta que, bueno, el en el proceso de llevar a cabo el piloto nos dimos cuenta que no íbamos a poder tal vez desagregar los datos por género porque eh, la, la la la empresa con la que estábamos trabajando y en general muchas de las empresas, o sea no era este en este caso esta empresa en particular, no es en general la forma en la que se están diseñando las aplicaciones digitales y de movilidad no piden eh, el género a las personas, no, no piden identificar el género a las personas por cuestiones de privacidad, no, y eso fue algo a lo que nos enfrentamos en en otros proyectos también. Entonces, cómo íbamos a poder desagregar los datos por género si de entrada eh, hay una hay una cláusula de privacidad que impide a estas empresas desagregar los datos por género, no. Bueno, entonces tuvimos que llevar a cabo varios esfuerzos para tener un diálogo y, ¿no? y un poco también sensibilizar a los diversos equipos. ¿no? En este caso, la empresa con la que trabajamos era muy, muy sensible al tema y era como muy disponible a poder eh, lograr esto, no pero finalmente lo logramos, ahí lo pueden consultar en el reporte ¿no? también eh, de los ejemplos, pero no fue como nos hubiera gustado. No no fue desde el principio, no pudimos registrarlo como nos hubiera gustado, finalmente lo logramos hacer de alguna manera un poco arcaica, ¿no? Eh, pero bueno, entonces un poco la idea de lo que también les quiero decir es que si no empezamos a plantear las acciones que vamos a llevar a cabo, es muy fácil también soltar estas acciones y finalmente no llevar a cabo nada, ¿no? Pero una vez que los equipos empiezan a registrar y hacer este ejercicio de qué es lo que realmente vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr, pues tiene que haber un diálogo y tienen que llevarse todos a cabo todos estos pasos, ¿no? Eh, lo mismo pasó con Movin. En Movin me encanta un poco, de hecho, más que como yo apliqué la guía a el proyecto de Moodle, lo que pasó en Movin. En Movin también el tema es que había mucha información, ¿no? Había mucha información con la que se podía trabajar, había muchos datos, y de hecho hay un reporte que se hizo exclusivamente para ver eh, cómo se desplazaban las mujeres eh, para este proyecto en específico, ¿no? Y obviamente a partir de este esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, tenemos todos estos datos, pero hay que empezar a ver ¿Cuáles son las diferencias de las mujeres con los hombres eh, en este proyecto? ¿no? ¿Cómo se están moviendo las mujeres? ¿Cómo se están moviendo los hombres? ¿Y por qué esto está sucediendo? Y si esto tiene o no relación con lo que Emilio en este caso había encontrado en la consulta documental, que era el A.2, ¿no? Me parece que en la mayor parte de los casos se encontró que sí, efectivamente lo que encontró Emilio en todos los datos que se estaban generando para el piloto era lo que había encontrado en la literatura, ¿no? Y que evidentemente las acciones que había planteado al, al principio tenían sentido. No, entonces, bueno, aunque Emilio en este caso no hubiera tenido como muchísima eh, conocimiento sobre el tema de género en el pasado, ¿no? O al menos en comparación conmigo o algo así. Eh, fue un ejercicio muy estimulante para él también encontrar toda esta información y darse cuenta de todo lo que estaba pasando, ¿no? Y bueno, es el proceso de sensibilización también. Eh... Y bueno, a partir de eso eh, se llevaron a cabo biciescuelas ¿no? y una fue enfocada en mujeres y grupos vulnerables y esta fue impartida por mujeres y también hubo otra que también estaba enfocada en abordar temas de género no dentro de la biciescuela, aunque fueran grupos mixtos. Y así se desarrollaron otras acciones. Y bueno, en el de rodando juntas eh, fue también muy interesante, fue el mismo proceso, etcétera. Y bueno, uno de los temas que ahí eh, podemos evaluar posteriormente, ¿no? Ahora con más perspectiva, pero bueno, sabemos que dentro del mundo digital eh, también es un mundo bastante masculinizado, ¿no? Es un mundo o un sector en donde participan mucho más hombres que mujeres, ¿no? Entonces, para este proyecto teníamos que contratar a una persona para que eh, interactuara con esta otra organización con la que se iba a desarrollar una plataforma digital a partir de la cual se iban a llevar a cabo los repartos, ¿no? Y que de todo eso se trataba el proyecto piloto. Y ahí hubo un esfuerzo enorme porque esta persona fuera una mujer. Es decir, cómo podemos... Eh, eh, convencer a todo mundo, bueno, ahí no teníamos que convencer a tanta gente, ¿no?, pero entre el equipo, eh, que es importante que la persona a la que vamos a contratar sea una mujer, ¿no?, también para dar espacio, etc. ¿no? Entonces, bueno, esa fue una de las acciones que a mí me parece importante, que el resultado o no fuera X o Y, o sea, es importante, ¿no?, pero creo que aquí el esfuerzo también eh, fue muy importante en un principio. Y bueno, ahora quiero también nada más a platicarles sobre los resultados, eh, muy, muy en general. Eh, al menos en MoveUp sí invertimos mucho más de 100 horas a todo el tema de género, ¿no? Eh, creo que lo que reportamos, también porque fue de forma muy orgánica, lo reportamos eh, como si íbamos implementando la guía, ¿no? Pero no fue eh, muy exacto desde el principio, pero... Así pasó como en todos los pilotos, pero al menos sí sabemos que dedicamos mucho más de 100 horas a todo este tema. Eh, y se invirtió muy, más de 150 mil pesos eh, en el proyecto piloto MoveUp para temas que tenían que ver directamente con género, ¿no? Lo pueden igual ver en el reporte. Y también otra de las cosas que pide la guía es que una vez que ya estás implementando el piloto, que empieces a identificar cuáles son las potenciales acciones para futuros proyectos que sean similares a este, ¿no? y aquí pues identificamos que había tres no o sea evidentemente si necesitábamos tener capacitaciones sobre género para todas las personas involucradas en el desarrollo del proyecto esto es muy difícil pero creemos que es muy importante y bueno habíamos inventado implementado un botón de seguridad y ahí lo que nos faltó es haber hecho un simulacro con estudiantes y autoridades universitarias no y bueno también la activación de un consejo interuniversitario para que atendiera la perspectiva de género en relación con el transporte universitario y lo, bueno, lo mismo pasó con Movin, se invirtieron igual más de 100 horas y más de 100 mil pesos eh, para los temas de género, incluido como la elaboración del reporte, las viceescuelas, etc. Y también Emilio aquí identifica algunas de acciones ¿no? que se hubieran podido implementar, que se podrían implementar para proyectos similares. Y eh, para Rodando Juntas, bueno, los otros dos proyectos piloto logramos implementar 10 acciones, en el Rodando Juntas fueron 8 me parece que eh, fueron mucho más de 58 horas eh, y bueno, este presupuesto también tiene que ver con la contratación de esta persona que fue mujer, ¿no? Pero igual no creo que hayamos reportado eh, todos lo los recursos que se utilizaron. Y también aquí, eh, bueno, Daniel identifica cosas muy interesantes, ¿no? Que para el diseño de la eh, plataforma digital hubiera sido muy, muy interesante también tomar en cuenta la perspectiva de las mujeres de forma más activa, ¿no? Esto sí fue algo que se llevó a cabo en el piloto, pero después. No, o sea, ya que habíamos implementado toda la guía y que habíamos definido todas estas acciones, fue como, ok, ya llegamos hasta aquí en este tema y ahora podemos claramente ver que para el diseño de la aplicación digital eh, necesitamos activamente la participación de las mujeres, también en un sector como el de eh, las, las bicimensajerías, que es bastante masculino, ¿no? Eh, y bueno, estos son los resultados en general de, de la guía. Y y ya para terminar porque pues sí falta que Jody nos cuente eh, qué opina sobre todo este trabajo y comentarios en general y también me, bueno nos interesa mucho lo que opinan ustedes y cómo cómo le han hecho ustedes para transversalizar eh, la perspectiva de género e interseccionalidad en los proyectos yo encuentro bueno recupero estos diez retos que al mismo tiempo son lecciones que al mismo tiempo son recomendaciones entonces el primero como les cuento desde el principio es que alguien tiene que asumir la responsabilidad no o sea todas las personas tenemos que empezar a asumir la responsabilidad no como lo planteé al principio yo no voy a ser la única que se encargue sobre esto eh, que se encargue de esto pero sí, para todos los proyectos es importante que haya alguien que, que se encargue de esto, que se responsabilice de esto. Evidentemente va a ser mucho más exitoso si esta persona de entrada ya le interesa el tema, es sensible y está capacitada. Pero aunque no sea así, creo que es importante que siempre haya alguien que dé seguimiento, porque además esto es una justificación o como una excusa para empezar a habilitar estos espacios en donde hablemos sobre este tema y sobre la importancia de este tema dentro de los equipos. No podemos como seguir recayendo exclusivamente en, en las personas que ya conocen sobre este tema. no El segundo es el tema de los recursos y que también tiene que ver con habilitar espacios, pero en este caso recursos, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir trabajando sobre estos temas si no hay personas que tengan tiempo para trabajar estos temas dentro de los proyectos? Entonces, es muy importante tener recursos humanos, pero también recursos financieros, ¿no? Para poder empezar a trabajar estos temas. Dentro de los proyectos, creo que sería muy, muy valioso que al iniciar el proyecto es como, ¿quién se va a encargar de este tema? ¿No? Y ¿cuánto tiempo le vas a dedicar? y cuánto dinero le vamos a dedicar para llevar, realmente llevar a cabo las acciones, ¿no? Y bueno, el tema de la sensibilización, independientemente de que esta persona responsable de género sepa o no de género, ya de entrada es importante también que todos los equipos de trabajo se empiecen a sensibilizar sobre el tema, ¿no? Y bueno, el potencial del proyecto, esto es algo que no mencioné al principio, pero vale la pena que lo mencione ahora, sobre todo porque es un poco la conclusión, pero estamos pensando que no todos los proyectos de movilidad tienen el mismo potencial para incorporar una perspectiva de género. Creo que esto lo, lo, lo deja muy claro la guía, pero sí todos los proyectos tienen que tener el elemento. no O sea, no puede haber un proyecto que de entrada no... Eh, tenga la disposición, o sea, un proyecto, un equipo de trabajo que no haya la iniciativa o la disposición para que aborde el tema de género e interseccionalidad e inclusión, ¿no? Eh, hay proyectos que son mucho más fáciles que otros, hay proyectos que incluso están diseñados para esto, pero si lo que queremos es empezar a transversalizar, tenemos que sí o sí entender que todos los proyectos que hagamos todos tienen un potencial para incorporar esta perspectiva. El quinto es la definición del problema, ¿no? Entonces aquí es muy importante que sí haya un ejercicio creativo al principio de los proyectos en donde se defina cuál es el, el, pro el problema para respecto a la inclusión para ese proyecto en específico, ¿no? Eh, y creo que aquí, bueno, tal vez es un poco mi, mi, mi pasado y pues mi relación con la lectura o algo parecido, pero creo que es muy bueno la consulta documental, ¿no? O sea, puedes tener una hipótesis o una pregunta sobre tu proyecto y creo que sirve muchísimo poder buscar en documentos si esto efectivamente es una realidad en otros lados y cómo en otros lados le hicieron para solucionar ese problema, ¿no? Pero es importante encontrar... Para cada uno de los proyectos, ¿cuál es el problema? Y no todos los proyectos pueden tener el mismo problema, ¿no? Porque son muy diferentes, no solo en el tema que están tratando, sino en la forma en la que se lleva a cabo. Y bueno, las buenas prácticas y las referencias, que era lo que, lo que les mencionaba. Y bueno, también la consulta con potenciales personas beneficiarias, esto también es muy importante, ¿no? Eh, creo que también fue uno de los comentarios recurrentes a la guía eh, durante su revisión, que sí es importante que una vez que definamos los, el problema del proyecto y que, y que identifiquemos cuáles son las buenas prácticas y referencias de otros proyectos, podamos empezar a hacer este ejercicio de consulta y de, y de participación ciudadana, ¿no? Porque si seguimos muy acostumbradas a llevar a cabo proyectos sin antes hacer esta consulta con las personas beneficiarias de los proyectos y bueno empezar a entender también a través de otros métodos que también pueden ser mucho más cualitativos realmente cuáles son las complicaciones de las personas que utilizan los potenciales servicios ¿no? o sistemas de movilidad eh, y cómo esto se relaciona con la definición del problema que planteamos desde una oficina. ¿no? Y bueno, la interacción con los equipos, como lo he mencionado ya varias veces, sí, es muy importante que, que empiece a haber este diálogo con las personas que trabajan los proyectos, ¿no? Si no hay este espacio para hablar sobre el tema, es poco probable también que se pueda convencer a las personas. Eh, ojalá no tuviéramos que convencer a nadie, ¿no? Pero a veces hay que convencer a muchas personas de por qué queremos llevar a cabo estas acciones y por qué es importante. Eh, y bueno, el seguimiento, la medición y la reportabilidad de las acciones. Creo que uno de los beneficios de haber hecho esta guía y de haberla llevado a cabo es que pues todo lo teníamos que ir reportando, ¿no? Digo, fue bastante eh, trabajo, fue mucho tiempo y como ya lo mencioné varias veces, fueron varios años. Eh, pero efectivamente darle seguimiento y medirlo y reportarlo en este documento permitía, porque nos reuníamos, teníamos reuniones el equipo, regresábamos a la guía y era como, bueno, Emilio, ¿tú cómo vas? ¿Tú, Daniel, cómo vas? Y él hoy era un poco ahí como mediando entre todo el equipo, ¿no? Y, era, y entonces a partir de eso podíamos dar seguimiento realmente a lo que habíamos planteado y decíamos como, mira, esta acción sí la queríamos implementar, pero ya no se puede por esto y esto y esto, etcétera, no Y bueno, la difusión y la socialización... Eh, no solo de las acciones que se logren implementar, sino también de todos los esfuerzos. Cuando no reportamos lo que hacemos, sobre todo en este tema, bueno, me parece que en este tema es también muy difícil difundir y socializar lo que hacemos. ¿no? Todo este esfuerzo, eh, digo yo cuando planteé la publicación de digo la, la, el diseño de esta guía etcétera, o sea, la idea no era publicarlo y no era tener este evento dos años y medio después. ¿no? La idea era un poco llevar a cabo las acciones que queríamos hacer, pero solo gracias a que pudimos ir registrando y reportando todo esto, ahora podemos difundir lo que logramos hacer y creo que también eso puede ayudarles a ustedes o bueno contribuir a las personas que están este, en este webinar a, a inspirarse un poco sobre lo que hicimos. ¿no? Eh, y bueno, ya, sí, para terminar, eh, espero justo que todo esto que vamos a publicar y que esté en la landing page les puede ayudar nada más como de inspiración, ¿no? Ojalá que la guía les sirva, ¿no? O sea, si pueden seguir los pasos, ir registrando, etcétera, eso es muy valioso, ¿no? Eh, pero también pueden pensar que no tienen que llevar a cabo todos los pasos que vienen en la guía, ¿no? Pueden llevar a cabo algunos de los pasos que vienen en la guía y si eso les ayuda a identificar acciones e implementarlas, pues creo que ese es el objetivo desde el principio eh, y si sí, eso puede también ayudar a socializar lo que sí están haciendo pero tal vez ni siquiera se dieron cuenta de que dedicaron todas esas horas al tema también es, es muy importante eh, y bueno eh, espero que, que les sirvan todos estos productos y y, y yo di, si quieres eh, comenzar eh, a participar estaría increíble Perfecto, muchísimas gracias Camila y todo el equipo de ITDP en México. La verdad agradezco mucho la invitación a participar en este gran lanzamiento de esta guía que como dice Camila ojalá sea útil y que lo puedan poner en práctica porque pues, un documento en papel no sirve de mucho si no lo podemos aplicar. Entonces me presento, yo soy Jody Pollack, trabajo en la Corporación Financiera Internacional, IFC por sus siglas en inglés, que es miembro del Grupo Banco Mundial. Y trabajo en el equipo de género e inclusión económica. Y como mencionamos, este, yo antes trabajaba con este equipo de ITDP en un proyecto en México que se llamaba Ciudades del Futuro, donde justo intentamos transversalizar estas perspectivas de género e inclusión en proyectos de movilidad en México. Entonces, yo quisiera empezar mi intervención con reflexionar un poco sobre cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de perspectiva de género, sobre quiénes estamos hablando. En IFC tenemos lo que le decimos la pirámide de la inclusión. Y esto es un poco una referencia para ayudarnos a pensar más allá de lo obvio más allá de lo tradicional y ayudarnos a expandir un poco nuestras definiciones. Entonces, esta pirámide, en el caso del transporte, lo podemos pensar de esta manera. ¿Quiénes están liderando estos proyectos de movilidad? ¿Quiénes son las personas que toman decisiones, que diseñan y planean estas intervenciones o estos proyectos de movilidad? ¿Quiénes están representadas en esos espacios y quiénes no? ¿Y qué voces podríamos estar excluyendo o podríamos estar dando quizás espacio de más? Entonces, tradicionalmente, en el sector de transporte, vemos que quienes están en esas posiciones de liderazgo y de toma de decisiones tienden a ser hombres. Y eso es cierto en todo el mundo eh, y en todos los niveles. ¿no? Entonces, eso nos empieza a ayudar a pensar en dónde las mujeres quizás no están representadas o quizás otros grupos han sido históricamente excluidos de esos espacios. Luego, si seguimos con esta pirámide, podemos hablar de operadoras o la fuerza laboral quienes en el día a día están involucrados en estos proyectos de movilidad. Estamos hablando de personas conductoras, de personas que vigilan espacios de seguridad, en espacios de transporte. Estamos hablando también de personas que proveen servicios a estos proyectos de movilidad. Y De ahí, de nuevo, pensar en quiénes están representados y quiénes no, y de qué manera eso influye también en la experiencia de las personas usuarias. Luego podemos hablar justo de las personas usuarias, quiénes son, qué patrones tienen, qué necesidades tienen. Me encantó Clarice al inicio de esta presentación, también compartió un poco de esta información de cómo las mujeres se mueven de manera diferente y tienen necesidades diferentes, sobre todo eh, vinculado también con estos labores de cuidados de terceros, que en América Latina y en México es una realidad, que las mujeres tienen una cara desproporcionada, del trabajo de cuidado de terceros, es decir, de infantes, niños, niñas, de adolescentes, de personas adultas mayores, personas con discapacidad, etc. Entonces, cuando pensamos en las personas usuarias, ¿en quién estamos pensando? Y aquí es donde vemos que esta pirámide nos ayuda también a pensar, a darnos cuenta de que hay un, hay un mismatch, perdón por mi Spanglish, entre quienes toman decisiones y quienes utilizan estos servicios o estos proyectos de movilidad. Y finalmente, también es súper importante pensar en esta pirámide en la comunidad. Es decir, estos proyectos de movilidad, ¿en dónde están físicamente? ¿Qué impacto tienen en la comunidad en donde operan? Este, y eh, en qué... ¿Cómo están involucrando o oh no a las comunidades en donde operan, en donde pasan, en donde tienen mobiliario urbano, este, etcétera? Entonces, eso un poco para darle un marco a, a mis comentarios este, y también la importancia, me, me encanta que la guía, y esto es algo que platicamos cuando revisamos la guía, que incluye estos niveles, es decir, y, y, y que Camilo, Camila perdón, acaba de mencionar también el potencial que tienen distintos proyectos. Entonces, cuando hablamos de niveles, es decir, ¿qué es lo mínimo que tiene que hacer un proyecto de movilidad para incluir una perspectiva de género e inclusión? Y quizás en lo mínimo es desagregar datos. Y como decía Camila, quizás eso también puede ser difícil. No es decir que algo, si sea lo mínimo, sea fácil. Para nada. Todo esto requiere trabajo, requiere pensamiento y requiere... requiere pues innovación, ¿no? Entonces pensar en estos niveles también nos ayuda a identificar qué puede ser bastante rápido para implementar, qué quizás nos va a requerir más recursos, más tiempo para implementar, pero podría tener mayor impacto. Y dentro de esas actividades que podríamos seleccionar, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué decisión vamos a tomar para incluir esta perspectiva? ¿En qué nivel? ¿no? Eh, quisiera también mencionar el tema que me encantó de, de Clarice, de interseccionalidad. Esto lo sacamos mucho cuando hablamos con el equipo en la revisión de la guía, de pensar en no solo mujeres y hombres, sino también todas las identidades que pueden tener las personas en nuestras ciudades, en nuestras eh, zonas donde dirigimos estos proyectos de movilidad, este, pensar en Niños y niñas, pensar en personas con discapacidad, pensar en personas de distintas razas, etnias, este, orígenes, nacionalidades. La verdad es que de ahí un sinfín de identidades. Y entonces les invito a cuando estén revisando esta guía que se planteen, a veces ayuda pensar en perfiles avatars, ¿no? De cómo sería mi proyecto de movilidad si yo fuera una persona de... 65 años, en silla de ruedas, que vengo este, de una zona rural y me estoy moviendo a una zona más urbana. Y eso nos ayuda a ponernos este, en esa perspectiva de una persona real y humana, ¿no? Porque realmente lo que queremos, al final de cuentas, es que estos proyectos de movilidad se diseñan basado en las necesidades y eh, las prioridades y las experiencias reales de seres humanos quienes vamos a utilizar estos servicios? quienes estos servicios nos van a impactar de alguna manera en nuestra comunidad? Quizás estamos operando estos servicios. Entonces, abrirnos a que haya una multitud de experiencias y de necesidades. Y eso también se debe de reflejar en toda esta pirámide de inclusión que yo les mencionaba. Eh, me encanta la idea de incluir a una persona responsable de género e inclusión. También vi por el chat esta figura tiene distintos nombres, ¿no? Le podemos decir una persona campeona, eh, que realmente, como dice Camila, es la persona que tiene a su cargo no toda la implementación del proyecto, ¿no? Y no es la única persona que debe de estar pensando en género e inclusión. De hecho, eso es responsabilidad de todos y todas, todo el tiempo, ¿no? Pero esa persona responsable o esa persona campeona tiene a su cargo asegurar sacar estas preguntas quizás incómodas o sacar estas preguntas que nos hacen reflexionar y monitorear cómo, cómo lo estamos haciendo en la práctica y luego reportarlo, como decía Camila, no la importancia de reportar y de comunicar los resultados donde sí ha funcionado algo que intentamos, donde no, qué aprendimos, qué podríamos hacer mejor en el futuro. Entonces aquí es responsabilidad de todos y todas, pero luego eso se puede eh, diluir, ¿no? Entonces la importancia de contar con una figura, una persona campeona, que tiene siempre esa, digamos, eh, intención de ponerse la cachucha de género e inclusión y decir, a ver, ¿cómo estamos viendo este proyecto? Eh, también en la guía me, me gusta mucho que incluye preguntas para reflexionar, porque no hay receta, no hay instrucción que funciona para todos los proyectos. Todos los proyectos van a ser diferentes, dependen mucho de su escala, de dónde se ubica, de este, los tiempos que tiene para implementar, etc. Entonces, estas preguntas que incluyen la guía ayudan a que el proyecto que sea pueda hacer esa reflexión e incluir esta perspectiva de género inclusión. Y finalmente quisiera cerrar un poco con la importancia de utilizar esta herramienta. Porque, al final de cuentas, es una herramienta. Y si no se usa, se queda en el papel. Y es mucho trabajo, muchos años, este, el equipo de ITDP en México y sus organizaciones aliadas de pilotear y de probar, pero no, no se queda ahí, ¿no? Realmente esto se debe de pilotear por otros actores, por otras organizaciones, por el sector público, por el sector privado. Veo en el chat que hay también personas empresarias, ¿no? Entonces, esta guía ojalá que sea práctica, que sea algo que puedan empezar a pilotear y darles también esa retroalimentación al equipo de ITDP de ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? Para que todos y todas podamos ir mejorando esta herramienta de trabajo para que sea más aplicable, más útil y que pueda permear a todas las actividades de, de temas del sector de movilidad y transporte en todos los sectores. ¿no? Porque realmente esto es nuestro objetivo, que diseñemos, que implementemos, que monitoreemos estos proyectos con estas perspectivas de género e inclusión. Entonces, con eso nada más quisiera agradecer de nuevo al equipo de TDB México por esta invitación y este, creo que ahora sí vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Es un gran gusto estar aquí con todos y todas ustedes y este, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Jody, por todos tus comentarios. Creo que sí, fue muy, muy importante. De haber contado con, con esta retroalimentación eh, de Clarice, de Jody para la guía. Hubieron algunas cosas que, porque el proceso fue tan orgánico, de pronto tal vez no nos dimos cuenta y también otras que realmente ni siquiera veíamos a la vista. Eh, también muchas gracias por estar aquí. Y bueno, antes de... Eh, porque sí les quiero dar tal vez otra vez la palabra, etcétera, pero... Comentarles que va a haber un taller también sobre la guía en el evento de, del cierre de Ideamos, que es el jueves 20 y viernes 21 de abril, justo como mencionaba Gonzalo en el Museo Caluz, en el Centro Histórico. Eh, entonces, bueno, también para que estén al tanto de eso. No sé si quieras comentar un poco sobre esto, Eloy, y también podremos pasar a, a las preguntas. Sí, bien rápido, porque ya casi no hay tiempo. Eh, un gusto a todos los que nos acompañan, todos y todas. El, cerramos el programa y queremos celebrar este cierre mostrando aprendizajes, también los retos a los que nos enfrentamos y lo que aprendimos con el programa. Vamos a hablar de temas de digitalización del transporte, de envíos sostenibles, del tema de género con más sesiones. El tema de planes de movilidad institucional, entonces 20 y 21 de abril, Museo Calu, Ciudad de México, el evento es, va a ser principalmente presencial, les dejamos por acá la liga y ya, pasemos ahora sí a preguntas y respuestas sobre el tema que nos reúne. Eh, bueno, yo veo que hay algunas preguntas en el chat, pero también no sé si hay alguien en particular que tenga alguna duda sobre el producto o los productos, sobre el proceso, etcétera, todo lo que les platicamos. ¿Alguna de las preguntas que ya se habían puesto, Camila, no sé si eh, o alguien de los panelistas la quisieran abordar? Eh, digo, una que, una que comentaría es eh, que no es nada más, o sea, que el género no es nada más mujeres y hombres, que hay una diversidad de géneros y, y, y que no nada más es el tema de géneros sino de inclusión en su amplitud, pero creo que eso Jody ya lo... Lo aclaró, Clarice lo comentó también, y la idea es que la guía se pueda aplicar para todos esos proyectos y algo a comentar es que ese es justo el tema, que casi no lo aplicamos para ese otro tipo de poblaciones. Entonces lo que necesitamos son más ejemplos de que se haya tomado en cuenta a esas otras poblaciones, o sea, ejemplos aplicados, pero la guía sí es útil para todos, para, para todo el tema de inclusión. Yo de adelante. Gracias. Yo nada más veo en, en las preguntas contestadas, hay la pregunta de cómo capacitamos a la persona encargada o a nuestro equipo que está trabajando en temas de movilidad sobre estos temas. Y ahí yo siempre digo, yo llevo, no sé, como 10, 15 años trabajando en temas de género y yo sigo aprendiendo día a día. Entonces, esto es una invitación a que ustedes también estén abiertos, abiertas a reconocer que hay mucho que aprender todo el tiempo. Entonces, ahí hay muchos recursos disponibles públicamente eh, que pueden buscar en organizaciones internacionales como el Banco Mundial, como ONU Mujeres. Este, ONU Mujeres tiene toda una serie de capacitaciones sobre el tema de mujeres en ciudades, por ejemplo. Y eh, TDP mismo ofrece este tipo de apoyos técnicos. Entonces, ahí es un poco salir a buscar qué hay. Y meterse a este tipo de espacios, este tipo de capacitaciones, talleres, el hecho de que estén aquí el día de hoy ya es un gran primer paso. Y este, yo diría buscar también alianzas con organizaciones locales, porque seguramente en las ciudades en donde operan hay organizaciones de sociedad civil que, es, que trabajan estos temas, este, que pueden variar entre organizaciones más activistas, organizaciones más técnicas, organizaciones que trabajan con el gobierno, organizaciones universitarias, hay de todo. Entonces, ahí es una invitación a que sigan aprendiendo este, y busquen justo estos recursos que están disponibles este, para este fin. Gonzalo, adelante. Gracias, Jody. Bueno, decirles que cuando también mencionar en el primer como implementación conjunta con, una, con un equipo externo ITDP, pues se está dando en este momento ¿no? el proyecto Mejores Calles que mencionó Camila, como el sexto que no, ya no está dentro del programa Ideamos, ¿no? sino este esfuerzo como de implementarlo eh, ya en general en, en distintos proyectos de, de ITDP, lo estamos haciendo en conjunto con el municipio de Zapopan, eh, que tiene un equipo liderado por una mujer y con muchísimas mujeres en todos los niveles. Eh, y yo creo que también la perspectiva de género e inclusión, no hemos ahí, por ejemplo, encontrado que tal vez no estaba tan representada la perspectiva de personas con alguna, con alguna discapacidad, en particular discapacidad visual. Y pues, sí, trabajamos en este caso con, eh, con la UNAM y con otros eh, organismos y ONGs especialistas en, en temas de diseño eh, universal. Y creo que se fortaleció la propuesta, en este caso una propuesta de diseño, ¿no? Para una calle que ganó el concurso Mejores Calles para, para México. Y entonces eso nos, nos empieza a ver cómo esta guía es útil en distintos eh, contextos. Entonces creo que también puede ser algo interesante eh, después en algún momento contar cómo, cómo se ha ido utilizando. Entonces, quería decir eso y darle las gracias también al, al municipio de Zapopan por permitirnos probar esto, esto en conjunto con ellos. Estoy leyendo un poco las preguntas que todavía hay en el chat. Eh, ¿Qué otros recursos u organizaciones conocen? Eh, bueno, yo creo que hay muchísimas organizaciones y muchos recursos, pero eh, justo para atender este tema, que es una pregunta que también teníamos dentro del equipo, lo que hicimos fue tener esta lista de referencias. Entonces, en, en la landing page pueden encontrar en los... Anexos: uno de los anexos es una lista con 40 referencias a documentos, y ahí pueden empezar a identificar quiénes son las organizaciones que publican estos documentos. Generalmente son las organizaciones que también están trabajando estos temas. Entonces, si se pueden dar una, una si pueden buscar eh, este documento dentro de las publicaciones, ahí van a encontrar mucha, mucha información eh, también digitales. Eh, bueno, también hay este otro comentario sobre sensibilizar a compañeros y jefes de empresas o directores eh, y personas que son el primer contacto con personas usuarias. Y pues sí, es el tema de la sensibilización, ¿no? También dentro de los pilotos nos dimos cuenta que, eh, que falta mucho por sensibilizar, pero como dice yo es un proceso que no termina nunca. Entonces, bueno, y también como lo mencionabas, ¿no? Eh, en internet pueden encontrar muchos cursos ¿no? como, eh, oficiales y muy como serios sobre el tema y creo que a partir de eso también pueden encontrar una ola de información. Eh, pero bueno, eh, creo que ya no se nos acabó el tiempo, entonces eh, me gustaría ir cerrando y bueno, yo... Quiero agradecer eh, a todas las personas que se conectaron y que se mantuvieron esta hora y media en este webinar, en esta llamada para escucharnos y, bueno, también compartirnos eh, sus intereses y lo que están haciendo. Eh, y, bueno, me da mucho gusto que finalmente, después de todo este tiempo, ya estén esos recursos en Internet y que la gente los pueda usar y que los usen para lo que le sirva, como mejor le sirva y que se pueda hacer un ejercicio que se siga retroalimentando y que pueda seguirse eh, extendiendo y, y profundizando eh, y bueno uh -huh. ya, eso es todo de mi parte muchas gracias, muchas gracias a Clarice y a Jody muchas gracias eh, Camila, muchas gracias a panelistas y las personas que nos vieron hoy y, y, y pues bueno, eh, creo que también muchas gracias al BID que nos nos ayudó a tener esta transición que yo pues, también en ITP pues seguimos aprendiendo mucho de este tema y está y es algo que esperamos que sigamos utilizando y nos siga fortaleciendo en eh, nuestro trabajo eh, por pues, por varios años espero que ustedes también les pase bien. Chao.